Gracias señora Presidenta, eh, claro que sí, vamos a acompañar este, este proyecto, el almacén agroecológico de las Tunas, la verdad es que es un ejemplo eh, tanto para productores locales como regionales donde pueden vender sus productos, eh, tienen la idea de multiplicar el trabajo local y regional totalmente interesante, sobre todo por lo autogestivo, eh, difunden la producción y el consumo de alimentos agroecológicos, fomentan la soberanía alimentaria, este, el trabajo justo entonces, por lo tanto, creemos que sí, que está muy bien que sean beneficiarios con este comodato. Eh, ellos defienden la economía eh, social, por lo cual nos parece más que meritorio y ojalá el ejemplo de las tunas se pueda replicar por, por más comercios y, y emprendedores de, de la localidad. Así que obviamente que vamos a acompañar este proyecto. Gracias, concejal.